No sabes por qué guardaste este dibujo. No es mejor que cualquier otro dibujo de tu hijo. En él eres grande. Y la guerra de tu esposa es mucho más bonita que ese garabato verde. No te alimentará. No te mantendrá caliente. Y tampoco te protegerá. Es solo un dibujo Pero es el único plan que tienes El único por el que vale la pena luchar